aquí para presentar eh, un sujeto nuevo que nace, que es Adelante Andalucía, A de Adelante y A de Andalucía, eh, refiriéndose al futuro que queremos para Andalucía, eh, y este sujeto lo que pretende es aglutinar todo lo que está a la izquierda del PSOE, que es eh, el régimen de aquí andaluz, el PSOE, el Susanato que tenemos y que no nos deja eh, generar nuevas propuestas para esta tierra. Eh, en principio nace de la unión de Podemos-Izquierda Unida, pero queremos que este sujeto sea un sujeto amplio, de confluencia, donde, donde nos encontremos todos los que, insisto, estábamos a la izquierda de, del PSOE andaluz y, y todos los movimientos sociales y toda la gente que ya está construyendo esa nueva, esa nueva Andalucía que queremos. Eh, en principio tenemos un objetivo a corto plazo, que es eh, que esa gente que le ilusiona este proyecto y que cree que un cambio en Andalucía es posible se sume y un objetivo a medio plazo que es precisamente hacerle cara a ese Susanato... ...y dar una alternativa eh, efectiva para poder cambiar las políticas en esta tierra. El motivo de que estemos aquí, ya lo ha explicado Patricia... en punto de vista político. ¿no? Eh, Izquierda Unida hace unos días aprobó en la coordinadora andaluza, eh, bueno, pues el certificar, ratificar el pacto que eh, habían llegado las direcciones andaluzas de Podemos y de Izquierda Unida. Ya dijimos de que desde la provincia de Córdoba íbamos a estar a tope desde el punto de vista político, organizativo y todo lo que tiene que ver con nuestros recursos humanos y materiales para que ese pacto se concretara y que tuviéramos, bueno, pues no solo en lo electoral sino también en lo social, pues un éxito en bueno, pues, transformar la realidad que hoy tenemos en Andalucía y la realidad que tenemos en la provincia de Córdoba, que sabéis que es una de las provincias más castigadas por el desempleo, una provincia que de norte a sur y de este a oeste es prácticamente un desierto industrial, que las desigualdades eh, sociales y las desigualdades económicas son de las más altas que hay en España y una de las regiones más altas que hay en Europa y por lo tanto, bueno, con los... Estas pequeñas cifras eh, macroeconómicas y con estos datos sociológicos, desde luego hacía falta crear un bloque común, un bloque eh, social, eh, donde no solo Podemos izquierdonía, sino como comentaba Patricia, muchísimas personas individuales, colectivos sociales y otras fuerzas políticas pues se sumaran a ese cambio tan necesario que necesitamos para Andalucía y como consecuencia para la provincia de ...para la provincia de Córdoba, así que bueno, nosotros eh, tenemos muchísima ilusión... ...en que esto eh, salga bien, que salga adelante y que podamos, bueno pues... Eh, ...a fin de cuentas, eh, mejorar la vida de muchísimos millones de andaluces... ...y de andaluzas y de cordobeses y de cordobesas, que para eso es para lo que... ...estamos en política y para eso es para lo que estamos eh, trabajando todos los días... no, ...para mejorar la vida de las personas que viven en nuestro entorno... ...y también de mejorar la vida que están fuera de él, ¿no? Así que yo le dejo ahora, creo que a che, ¿no? mi ¿no? Sí, como que... han dicho Patricia y Pedro, hemos llegado a un acuerdo a nivel andaluz, las dos formaciones políticas a las que ya se están sumando eh, otras formaciones y ahora también toca construir eh, ese acuerdo aquí eh, a nivel local. ¿no? El acuerdo marco andaluz eh, sienta un poco las bases a nivel municipal y ahora pues somos eh, Podemos e Izquierda Unida a nivel local quienes tenemos que empezar a... ...a abrir ese camino, a encauzar y a, y a ponernos de acuerdo... ...junto con otras formaciones políticas como son Ganemos y Ecos... ¿no? ...y crear ese espacio de confluencia al que llamaremos... A, ...al resto de colectivos sociales, plataformas... Bueno, ...todo lo que hay aquí en Córdoba, que es mucho... ...y todo lo que está, como ha dicho Patricia, a la a la izquierda de, del PSOE. ¿no? Eh, nosotras en Izquierda Unida, eh, ayer abrimos el proceso de, de votación online, de, bueno, de ratificación ¿no? de, de los acuerdos marcos, tanto federal como, como el andaluz, que culmina este domingo con la votación, votación presencial, porque bueno, como sabéis, esto fue un mandato que le, le dimos la militancia a la dirección andaluza de que llegase a este acuerdo con con, con Podemos y con el resto de formaciones políticas y bueno y ahora lo vamos a, a ratificar y luego a nivel local vamos ahora como hemos comentado en otras en otras ruedas de prensa eh, nos toca crear ese espacio amplio, democráticamente radical o radicalmente democrático, ¿no? amable, eh, empezar a crear ese espacio, eh, sentar las bases de cómo vamos a elaborar el, el programa, porque ponernos de acuerdo en el programa va a ser muy fácil, porque todas las formaciones políticas y colectivos estamos muy, muy de acuerdo con el modelo de ciudad que queremos y después ya hablaremos con, de más adelante, como ya sabéis, mucho más adelante, hablaremos de quién va a representar políticamente a esa confluencia ...a esa confluencia social... ...entonces eso, pues invitamos a, a... todo el mundo a participar de todos los procesos... ...porque de verdad que son ilusionantes... ...y queremos contar con el mayor número de... de apoyos... ...de apoyos posibles... ...y sobre todo eso de... ...os animamos también a que firméis el manifiesto... ...Adelante de Andalucía que... ...bueno que es algo muy... ...la verdad es que muy diferente, muy un proceso muy bonito e ilusionante. Como bien ha dicho el compañero Pedro, yo creo que esto es un día importante. Es muy importante para nosotros y nosotras, pero creo que es importante para la ciudadanía realmente, no para nosotros como organizaciones. Eh... Y no solo importante, creo que es un día emocionante, que es un día para empezar a sacar la sonrisa a la calle y no parar de aquí ya hasta, hasta que termine este periodo electoral en el que nos vamos a meter, pero seguir trabajando en eso. Pensamos que esto no es un proceso a corto plazo, de ahora y ya, sino que es una cosa que tenemos que seguir trabajando a medio y largo plazo. Eh, entendemos que este delante de Andalucía es un marco de confluencia. Eh, lo, lo que planteamos aquí además es que lo bajamos ya a lo provincial, que lo abrimos, que lo vamos a el, el mandato es intentar también bajarlo a lo local, como, como, como ha comentado mi, mi compañera Che también. Y, y en esa estamos, ¿no? Es un movimiento de, de, de aglutinar a toda la gente que está muy cansada de, de la situación que llevamos viviendo durante muchísimos años, ¿no? De recuperar esa Andalucía, esa Andalucía alegre, esa Andalucía contestataria, rebelde, de lucha entonces eh, eh, eso es lo que tiene de importante para nosotros es el, el empezar el pistoletazo de apertura para crear algo nuevo eh, no hablamos de nada nuevo cuando hablamos de, de poder popular y de, y de unirnos pero sí que pensamos que es importante eh, este paso que estamos dando porque en, en la ruta que hemos hecho o que llevamos haciendo con diferentes colectivos hay una, una idea que sacamos, ¿no? que muchas veces eh, estamos hablando de, de, de, de diferentes cosas orgánicas que nos separan y lo que nos piden es que por favor busquemos lo que nos une, no lo que coge y nos separa. Entonces este es este llamamiento a que nos busquemos todos y todas aquí en Córdoba con lo, que lo, con lo que nos une y eso unirnos tiene que ser enfrentarnos obviamente a cualquier posibilidad de gobierno municipal, del PP y y también de las políticas que el Partido Socialista Andaluz lleva haciendo en Andalucía durante 40 años. Creo que, que simplemente eso, que lo fundamental es que es un momento de, de emoción, de sonrisa y de animar a todo el mundo a que participe en el proceso y que va a ser un proceso bonito, va a ser un proceso de construcción en el que entendemos que tiene que estar todo el, todo el colectivo cordobés que tenga ganas de transformar esta ciudad y convertirlo en una cosa totalmente diferente a lo que tenemos ahora mismo. Eh, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... ¿Qué calendario habéis marcado para esto y que, bueno, qué garantías hay de que esta confluencia se lleve a efecto y no sea como los anteriores eh, intentos cuando os habéis presentado, por ejemplo, con, con para las elecciones generales, etcétera, etcétera? Pues no sé, entiendo que el calendario, el lanzamiento no, no. del calendario empieza hoy. O sea, cuando lo estamos abriendo, cuando, cuando, estamos, cuando estamos abriendo el, el calendario estamos diciendo que desde hoy estamos haciendo efectivo ya en la provincia esta intención, eh, que entendemos que estamos abiertos a trabajarla desde ya. Y bueno, pues las fechas eh, entiendo que las iremos marcando poco a poco con diferentes hitos y también entiendo que no las tenemos que poner solo nosotros, sino que la propia ciudadanía tiene que pedirnos fechas para empezar a trabajar con ellas. O sea, esto es una cosa, entiendo que eh, este Adelante Andalucía es un poco también el, el sobrepasarnos como organizaciones al final, ¿no? Entiendo que las organizaciones estamos siendo generosas a, a, a la hora de abrir este espacio, por lo tanto también hay que pedirle a la gente esa misma corresponsabilidad, de trabajar con nosotros, entendemos que el espacio que estamos abriendo es precisamente de trabajo conjunto junto con la ciudadanía. El calendario también iremos poniéndolo con ellos. No sé Podemos, si. Eh, Podemos, a nivel federal ha discutido el acuerdo en Andalucía. ¿Cómo, perdona? Podemos, a nivel federal ¿Eh? ha discutido el acuerdo firmado ¿Eh? por vuestra organización uh -huh. en Andalucía, no sé si lo no problema. El acuerdo no, lo ha, no, ha, no ha habido realmente conflicto en lo político, ni en, lo, ni en, ni en el marco programático, ni nada. Eh, son un poco cosas, como te comentaba antes al final, de, de rollo organizacional interno y creo que un poco esto va, va de, de sobrepasar eso. ¿no? Estamos hablando precisamente de el dejarnos un poco de, de estas cosas internas para, para, para llegar a conseguir otro, otro, otro estado, ¿no? otro estado de trabajo con compañeros y compañeras y con la ciudadanía. Esta semana, Este fin de semana va a haber una, una, una conversación, hay un Consejo Ciudadano Estatal y allí pues, habrá una charla que, te, que mantendrá Teresa con Echenique y yo creo que no habrá problema ninguno en, en, en resolver este, este tipo de cosas, cuando además te ponemos obviamente lo programático y lo ideológico a cualquier tipo de, de problemática orga, organizacional. ¿En esa problemática eh. se incluye, respecto, podemos consultar las bases como la estación izquierda? Oliva? Es que Podemos Andalucía nunca ha dicho que no vaya a consultar las bases este, este proceso, yo, yo no sé desde qué ámbito ha salido, si en algún momento ha salido esto por algún espacio, yo desde aquí no tengo esa, esa, esa información, además yo soy miembro de la dirección de Córdoba y en ningún momento se nos ha dicho que no se vaya a preguntar las bases, o sea, el proceso normal es que, es que en Podemos pues se consultan las bases también. ¿Qué, qué garantía de éxito hay? De que sea... Lo que yo quería contestarle eso a, a María Eugenia. Eh, la, hombre, la diferencia eh, fundamental, yo creo, entre procesos anteriores y de ahora, es que llevamos mucho tiempo trabajando esto y que se está construyendo un poco al revés. ¿no? Esta es la diferencia grande con el Unidos Podemos de, de junio. ¿no? Eh, llevamos meses, meses las dos organizaciones trabajándolo, eh, las militancias de las distintas organizaciones también trabajándola, y entonces estamos construyéndolo eh, más allá de que quien se ha sentado a hablar, porque hombre, alguien se tendrá que sentar, no nos podemos reunir todas las militantes de ambas formaciones porque sería una locura ponernos de acuerdo, ¿no? La, las direcciones de ambas formaciones, esto ha bajado a, la, a las bases de las distintas organizaciones y hemos aportado, hemos completado, hemos mejorado hemos, y luego hemos hecho, como ha dicho Jorge, ese ejercicio también de generosidad por todas las partes, De lo, lo más importante no es tampoco respetar 100% las ideologías, los idearios de cada formación, sino construir un espacio donde todas nos sintamos amables y que además sea atrayente para gente que no forma parte de estas formaciones políticas. Entonces, eh, estamos contentas y estamos totalmente convencidas de que esto va a salir adelante por eso, porque la construcción ha empezado también desde abajo y hemos podido aportar no solamente las personas que tenemos algún cargo orgánico, ¿no? sino la, la militancia de, de base. Con respecto al calendario, perdón, aquí insista, ¿para cuándo queréis tener un candidato o candidata? Eh, Tú dices a nivel local, eh, a, de verdad, vamos, sabéis que yo digo todo y no tengo ningún problema en decirlo, no, no lo hemos hablado, como ha dicho Jorge, vamos, no lo, hemos, no lo hemos puesto bien en el cronograma porque lo que toca de verdad y lo. Yo creo que lo importante y, y complicado, pero no complicado porque sea difícil, sino por, por aglutinar a lo máximo, es crear ese espacio primero donde todas nos sintamos de verdad bien acogidas y que sea un espacio amable y que invita a la participación la elaboración programática y luego pues esa confluencia social tendrá unos representantes políticos que lo decidiremos después, o sea, hablando de dentro de unos meses, meses con ese, eh, o sea, de plural, ¿no? Pero de verdad que no, que no lo hemos establecido, como si había otro, otras fechas si están puestas en el calendario, como eso, las consultas a las bases, eh, candidaturas y demás, eh, a otro nivel, ¿no? Eh, a lo local todavía no... No nos hemos, todavía no nos hemos sentado las cuatro formaciones políticas que a priori llamadas a, a crear este espacio juntas ni con colectivos. Entonces, creemos que, queremos también que esto sea participado entre todas y todos y que no lleguemos. Podemos, Izquierda Unida, con un calendario ya ofre, oye, queremos, sino que construyamos conjuntamente. Una pregunta, ...las la, la listas las vota cada, cada organización... ...o, o se vota, o sea, se hace de manera conjunta... ...o, o cada organización propondrá sus candidatos. Eh, ...es algo que también queremos construir conjuntamente... ...Izquierda Unida tiene su documento... ...el del, el del 10 de febrero de, del 2018 ¿no? ...y ahí nosotras planteamos primarias conjuntas... ...en el seno de la confluencia ¿no?... ...pero es algo que negociaremos, vamos, que negociaremos no... ...que decidiremos entre quienes construyamos ese espacio... Por eso, porque no queremos ir, nosotros ya tenemos nuestra reflexión hecha previamente, podemos tener la suya, entendemos que ganemos ECO y los distintos colectivos, sindicatos, plataformas tendrán la suya. Y entre todas construiremos la, la metodología que seguiremos en, O sea, esta formación, eso, apuesta por primarias conjuntas en el Senado de Conferencia, pero eh, que, que entendemos que, que es algo que tendremos también que llegar a un, a un acuerdo entre todas. Eh, no, bueno, de hecho el, la raíz común de todo proceso electoral que presentaron vamos eh, Alberto y Pablo, digo, como personas referentes de las dos formaciones fue el Unidas y a partir de ahí ya en Andalucía se quiere algo que. un toquecito a lo andaluz, pero hombre, para, para que todo nos sume y nos sumen las diputaciones, nos sume todo, el Unidas dos puntos y ahí ya podremos poner lo que consideremos. ¿Entre todas? Bueno, yo, yo quería aportar una cosa con el tema, de lo, del, con el tema de, de lo del nombre. Entiendo que también al hilo de lo que estaba planteando Che anteriormente, eh, también queremos que se nos deje un poco participar en el tema de lo del nombre desde de Andalucía. Es decir, está muy bien que haya un marco estatal que me parece perfecto, pero bueno, también creemos que está bien que nos dejen un cierto margen para entender que los que conocemos Andalucía, los que conocemos Córdoba, somos nosotras y entonces entendemos que también pues, nos deben dejar un poco manejar ese, ese, ese proceso. El nombre no es, no es lo más importante, como, como han recalcado todos mis compañeros, simplemente el deciros que también estamos en proceso de, de, de darnos ese nombre de confluencia y de, y de agrupar a toda esta gente que, que hablaba un poco al principio, en la que todos y todas nos no estamos cómodos. O sea, que en ese proceso de construcción también estamos todavía con el, con el nombre andaluz, con los nombres locales. ¿Ale? Y una, una cuestión también para las primarias que se ha contestado a nivel local, pero Adelante Andalucía se presenta a nivel autonómico y Adelante Andalucía sí tiene un marco ya establecido que son primarias conjuntas. No quita para que cada organización haga sus primarias eh, por separado, pero luego el Adelante Andalucía se va a construir desde primarias conjuntas, que ese es el marco autonómico.